Vamos a estar haciendo un tour por las Royal Suites del Disney Cruise Line No, espérate, estamos haciendo un tour por una de las cinco Royal Suites que tiene el Disney Witch Así mismo es Hola otros! bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar recordad que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo lógicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre! ¡Corre a suscribirte! ¡Ah! Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen, pero yo lo tengo. Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo un tour por las Royal Suites del Disney Cruise Line. No, espérate. Estamos haciendo un tour por una de las cinco... Royal Suite que tiene el Disney Witch Así mismo es decir Yo primero me confundí. Estamos ahora mismo en la habitación Princess Aurora Que es cuando la princesa de Sleeping Beauty La princesa que se quedó dormida ¿Se acuerdan? La Bella Durmiente mm. Ya es Princesa Aurora, es decir, o cuando nació o después que el hechizo vino y la levantó. Porque también está la otra suite que es Blair Rose, que está justo al otro lado de esta habitación, que es cuando ella estaba a escondidas con las tres haditas. Así que vamos a empezar este tour. Es la habitación 10166. La vez que entramos, mis amores, nos encontramos con el comedor y el comedor obviamente va a estar inspirado en La Bella Durmiente. ¡Miren el castillo! Me encantan todos los detalles que tienen por toda la habitación. También podemos ver las escaleras por donde subió Aurora y se pinchó. Aquí podemos ver la famosa corona de la princesa Aurora Y aquí cuando ellos están bailando ¿Se acuerdan que las haditas la iban cambiando de color? Pues aquí está el baile de Aurora y el príncipe Philly Por aquí tenemos esta sala mis amores Déjenme decirle que esta habitación es como para seis o ocho personas, ahora les digo porque este sofá se convierte en una cama y bueno aquí tienen vista directa al televisor, ahí hay un closet y hay un baño completo al otro lado del de comedor y por aquí una vez más referencia a Aurora están las tres haditas Como pueden ver es un baño full, su shower, su toile y su lavamanos ¿Qué ustedes creen que hay atrás de esta pared? Mis amores, tenemos una pequeña kitchenette, Así mismo, si tienes que prepararte algo, no tiene cocina en sí para cocinar Pushi toma el café negro de, de Nespresso, ¿no es? Sí de Nespresso, así que cuando llegamos, él lo pidió y ya lo tenían todo listo para acá acá está la tetera, yo tomo muchísimo té, así que aquí me tienen todo tipo de té también y todos los amenities, ¿cómo se dicen los amenities en español? amenidades, ¿no? las amenidades son como que súper top quality mis amores miren, esto es de Cristofle, Cristofo Miren qué bonito. Yo no sé si ustedes saben, pero esto se los regaló. Creo que fue Khloe Kardashian a su mamá, a la Kris Jenner. Y bueno, nos los tienen aquí. Este huevito de dragón. Ay, puede ser que pusieron este huevito como en referencia al dragón porque Maleficent era un dragón. Todo esto, mis amores, está incluido en el precio de la suite. Que déjenme decirle que es mucho money money one kiki. Y miren las paletitas con formas de Mickey Mouse. ¡Para! Ahí están. No quedan mucho. Y se me había olvidado decirle que esta habitación que nos tocó es una habitación accesible, es decir, que pueden venir personas que estén en una silla de rueda y todo. Miren cómo se abre la puerta. Y también se cierra sola, van a ver como mágicamente hace así. Y te mete un empujón que te manda contra otra habitación. Ustedes van a ver, no me vas a quedar mal, ciérrate porque tú te cierras sola. Mis amores, se conecta A este aparatico que lo vamos a tener Por toda la habitación Y puedes ponerlo que si en forma de día Que si en forma de noche Es una habitación bastante tecnológica Yo estoy teniendo un poco de problema con eso Pero no importa, yo lo mismo cierro Que abro una pila, pero ahí voy La habitación cuenta con dos Habitaciones con cama king Esta es la primera que vamos a ver Aquí se está quedando alita con las niñas Y es una cama Súper grande también Aquí está la cama king. Acá está el closet. Como venimos con las niñas, ustedes saben que hay un poco de reguero porque tenemos los disfraces de ella por todos lados Pero es un closet súper, súper amplio, mis amores Con su caja de... con la caja de seguridad para pues, Moni Mani Kiki. y miren el baño qué grande es Dos lavamanos un toilet, un shower, una vez más con todas las amenidades de Bulgari, Mis amores, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a un crucero literalmente era un closet donde nos metimos fuji y yo era como de este tamaño, del baño eh, ahí había una cama, había un closet y ahí nos metíamos y éramos también súper felices pero bueno, se agradecen estas comodidades y este espacio tan grande para nuestra habitación para el nidito de amor de el puchi y mío y es otra cama aquí mis amores y miren qué cool está esto me encanta me recuerda a mi casa de república dominicana se sube el televisor ¡Oh! me encanta me encanta me encanta tengo mi cómoda también tengo un walk-in closet y el baño que es gigante gigante gigante Déjenme mostrarles el super mega closet. Espero que no esté regado. ¡Tarán! ¡Oh! Miren cómo tengo espacio aquí. Y déjenme decirles que yo dejé muchas cosas pensando. Dije, bueno, los espacios normalmente en los cruceros son un poco reducidos. Déjame, pero aquí tengo cartera súper grande tengo trajes o sea tengo de todo aquí adentro y todavía me ha sobrado espacio es muy muy muy amplio tengo este espejo de tamaño completo que también lo hay en la habitación de ali no sé por qué no lo grabé pero miren qué cool está este espejo <risa> miren qué amplio está este baño una vez más con doble lavamano, tenemos un toilet, tenemos show y tenemos esta bañera, que ustedes saben que yo me voy a tomar esas fotos fabulosas y hermosas para poder subírselas aquí. Y miren qué cool lo que hace el baño. ¿Están preparados? De momento, vemos el mar. Y ahora, no lo vemos. ¿Y ahora porque esto no funciona? ¿No era esto? Eh, en, en el del medio. ¿En el del medio? ¡Ah! ¡Ya! Tan, tan, tan. ¿Me puedo pasar el día entero en este show? Me encanta. Ahora mi parte favorita personalmente es la parte de afuera de esta habitación. Miren qué bonita la vista que tenemos cuando nos levantamos. De noche es una boca de lobo de lo oscuro que está. Ay, ¡Qué bella! Y tenemos ya como si. Prima. Y no solamente un jacuzzi cualquiera, miren esta parte de aquí transparente para yo poder hacer una escena de la sirenita en un tanque. vienen incluida con esta habitación es el servicio de mayordomo mis amores, también tenemos un lounge de conserje donde podemos merendar desayunar, cenar, almorzar todo lo que quieras, aparte de eso también tienes eh, asiento prioritario es decir, te puedes sentar en como más adelante en el teatro también te ayudan con todas las reservas nosotros casi no teníamos ninguna reserva y de verdad que la consejería nos ha ayudado muchísimo si muchísimo. Sí, está un poquito caro pero yo creo que hasta ahora ha valido la pena Me voy a levantar porque me estaba dando el sol y me estaba ya así pestañeando Mis amores, los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado, el mundo de Camila ¿verdad?